Bueno, buena gente de YouTube, cómo estamos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, como estarán viendo en el título como vieron ya, vamos a ver los que para mí son los mejores servidores de ZAMP en este momento. Quiero aclarar una cosa, que todos los servidores que van a ver son en, están en la versión 0.3.7, así que... En el puesto número 3 tenemos a la ciudad latina Roleplay un servidor español que se encuentra en un rol medio. Tiene muchos sistemas innovadores e únicos. Múltiples cosas que hacer, como ser transportador, un trabajo de carpintero en el cual puedes crear muebles, así al mismo tiempo al entregarlos te pagarán. Alquilar habitaciones, comprar casas y comprar armas en el Amonatia. Un servidor recomendado. Para entrar, si te aburres jugando solo, entra y disfruta del server. En el puesto número 2 tenemos a Golden State Roleplay, un servidor hispano del youtuber Mikeplay, eh, que es para mí uno de los mejores servers para disfrutar con amigos y pasarla bien. Puedes construir tu vida, podrás trabajar de múltiples cosas como ser médico. Policía, mecánico, camionero, taladrador y muchísimo más. También, siendo nivel alto, puedes crear una emisora para transmitir en vivo en la radio. Todos los usuarios te van a poder escuchar en sus coches. Te vas a poder vestir con ropa elegante. Con skins exclusivas, las puedes comprar con monedas de, del server. Puedes comprar prendas facheras también para vestirte servidor de la diversión abunda totalmente, no pasarás un segundo sin pasarla bien. Y en el puesto número uno tenemos a Los Santos Roleplay, un servidor español que el rol es muy serio. Para mí es uno de los mejores errores para rolear. si preferís el rol serio, este es tu servidor. Podrás ser policía y atrapar a las personas más buscadas y peligrosas de la ciudad, o al mismo tiempo podrás ser un mafioso multimillonario, comprarte los autos que quieras, las casas que quieras y ser el más gángster del mundo. Eso lo decidís vos. En este servidor hay una diversión. Si sos uno de los que rolea seriamente, te recomiendo este servidor. Y bueno, muchachos, hasta acá el video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se hayan informado, así que nos vemos la próxima muchachos, adiós.